Danos fe, señor. Danos fe y veremos por qué. Hoy hubiera podido traer una predicación, el sacrificio de Jesús en la cruz y yo sé que muchos lo hubieran agradado mucho. Se hubiera levantado el en entusiasmo, Amén. o podía haber predicado el nacimiento de Jesús, y es todo muy bonito. O cuando sanaba, levantó a Lázaro, que ya lo prediquemos. Adiós. Pero es que el Señor me no ha dicho: diles a la congregación lo que es la fe. Amén. Amén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 y dijo, come este libro y hazlo a los demás para que también tengan el conocimiento de la Palabra de Dios. Amén. Que la Palabra de Dios no es para mismo, sino es conocimiento en cuanto es tan importantísimo la fe. Y veremos por qué es tan importante la fe. Lo primero que yo he apuntado que fe quiere decir confianza.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 Y él nos dice, he aquí que cuya alma no es reta, se orgullece. Marche justo por fe vivirá. Amén. Alabado sea Dios. Aquí no nos dice cosas grandes ni de por fe. Entonces si decimos que creemos la Biblia, yo he tenido que escurriñarla y he visto que por fe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 Los hombres que sirven a Dios de la forma que los sirvan si están sirviendo a Dios. alabado sea Dios. ¡Ale! Pero en Mateo 9.22 nos dice. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Él se volvió y mirándola dijo.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 de su parte estamos hablando en este versículo de la mujer de flujo de sangre Amén. jesús caminaba de espaldas y la fe de la mujer hizo que a Jesús le sacara el poder por su propia fe eh, entenderlo bien fue la mujer la que pudo que el poder de jesús se desprendiera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 De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudáis, no seáis. Por eso te que he querido que hoy, si no es muy alegre este punto, o si no brinca de entusiasmo, que entre la fe en vosotros. Esto me lo dice, y que un poco ese entendimiento carnal, para escuchar muy bien la palabra de Dios, porque es muy importante. Si tuvierais fe, ay, pero es que aquí me dice que tan tuyo fe se puede. Alabado sea Dios. Por eso lo veo, vemos tantas cosas maravillosas en nuestras vidas. Porque si tenemos fiel, fe hoy, dudamos mañana. Y porque si tenemos fe en la oración que hicimos anoche, que yo puedo decir que ninguno que habíamos aquí le tenía ni siquiera chispa de la ignorancia de la fe yo Dios mi yo en mi conocimiento vi hombres que rantau, hombres con la cabeza debajo de las piernas hombres tramando el poder de Dios si no sintiendo el mejor pero hay una cosa muy importante y hermanos tenemos la misma fe hoy cada noche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 lavado lo que es gloria al Señor de Señor, Jesucristo muchos dicen que no creen pero dice que y si te tenemos que no nos tomamos, podemos tener grandes maravillas. maravillas nosotros si te -ten tenemos que irte haciendo la fe así nos dice. en Hechos 14 9 10 nos dice este o yo a hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a Grambo ¡Levántate derecho sobre tus pies! Y él sacó y andó, y amó, que no había ojo, y clamó a Rambo, Grambo, ¡Levántate! Y es, todo, Amén. y es todo a través de la fe. Amén. Y en Hechos 16, 5 nos dice: Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba el número cada día. Oh, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Amén. Dios no va a permitir nunca jamás si vamos con la verdad. Claro que Pero con la verdad.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 Eso del fanatismo no eso de estar con mucho gozo hoy mañana, no hay que entrar en el conocimiento de lo que la Dios. Y también dice, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Pero no lo entendéis. Que no es porque hagáis grandes méritos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 ¿Quién no está hablando aquí de judía, de del de Dios, gloria. De lo que come de la palabra de Dios. El que duda lo que dice de la palabra de Dios está tan pecado. Porque duda no lo cree. Y si no lo cree, ¿cómo es capaz de transmitir a sus hermanos algo que él no cree? Se nota bien pronto el que habla. Y habla con fe porque así transmite y se mete en el corazón por la y el poder de Cristo alabado sea Dios y en 2 de Corintios 5.7 nos vuelve a decir porque por fe andamos y no por vista otra vez no lo repite por fe andamos y no por vista porque si andáramos por vista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 Es posible que estemos engañados. Es posible que fijamos. No ¿sí? O es que nos no os conocéis nosotros mismos. Gloria a Jesucristo está en, vuestro, en vosotros, a menos, ¿sí? ¿Otra vez? a menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Y no que reprobaros. Examinaros a vosotros mismos, o es que no os conocéis que Jesucristo tiene que estar en vosotros, a no ser que estemos reprobados. Y reprobados a lo que es, es ¿entendéis mucho ya? A no ser que estemos con Dios. Está diciendo Si no conocemos, pensando en nuestra fe, examinándonos nosotros mismos, que no está Jesús en nuestro palabra, quiere decir que estamos reprobados.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 Menopreciando el aprobó, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entendéis, verdad? Amén. Se dio a la cruz por Dios. ser autor y consumador de la vida.